Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos con Pokémon Luna Luzlock. Alola a todos. Eh, como siempre les digo, antes de empezar con todo el batallón de cosas que tengo que hacer, que hay por hacer, <ríe> comentarles que tenemos actualmente un sorteo para los mil suscriptores que no te puedes perder, no puedes dejar perderte y tienes que participar, porque es muy fácil que te puedas llevar ese, ese juego de Pokémon solo, Pokémon Luna. Vamos a tirar por aquí. Y estamos en la ruta 8. Por ende, tenemos nuevo Pokémon. A ver, tú me vas a decir. Vale, todo lo otro día. ¿Dónde puedo encontrar un nuevo Pokémon? Mira, hay una cédula de cigarde. Vamos a cogerla. Perfecto. ¿Esto qué hay, eh? ¡Uy! <ríe> ¡Qué moderno! Uy, lo de la Fundación Ader. Hola, entrenador. Tú tienes una Pokédex, si no me equivoco. ¿Qué te parecería hacernos un encargo para la Fundación Ader? ¿Vale? El trabajo de la Fundación consiste en cuidar y proteger a los Pokémon. Para ello es esencial conocer los entresijos de todo lo que rodea su existencia. En la ruta 8 se encuentra un Pokémon llamado Stuful, al que queremos estudiar. En la Fundación ya hemos sido capaces de obtener algunos datos, pero también tendríamos que acceder a cierta información de la Pokédex referente a este Pokémon. Paso a explicarte en qué consiste el encargo. Debes registrar en la Pokédex los datos de Stuful. Lo encontrarás en la ruta 8. A continuación, muéstranos dicha información en tu Pokédex. Te lo remuneraremos. remuneraremos está claro. ¿Qué cosa hace? Eh? Mira. En la Fundación Aether... Eh, acogemos a Pokémon que han sido maltratados por la gente malvada como, la del, como los del Teen School. Nosotros los protegeremos y cuidamos de ellos. Y este Slowpoke, a este Slowpoke ya le ha, le ha vuelto a crecer la cola, pero no podemos tolerar esta crueldad. Los Pokémon son como miembros de la propia familia y merecen el mismo respeto. ¿Y tú qué me dices? No me das nada. Quita, no quiero hablar más contigo. Ya hablé contigo bastante. Fuera. ¿El lobo, tú estás bien? Nada, no, es lo que importa Pues nada Vámonos de aquí afuera A ver aquí tengo que luchar contra alguien o algo? Dice, ¡Eh tú, espera! Buf, buf, buf, buf, buf, buf. A Cromo. <risas> ah, pero ¿dónde está mismo? modales? Permíteme que me presente. Me llamo Cromo y soy científico. El tema de mi investigación es Método de Extracción de Potencial en ámbito de los Pokémon. Y me ha llegado, y he llegado a la conclusión de que, está, de que la clave está en el vínculo que tienen con sus entrenadores. Por esa razón, tengo un especial interés en estudiar a entrenadores que, como tú, están, están ligados a sus Pokémon a través del poder de la pulsera Z. Ahora que lo pienso, no me has dicho tu nombre. Es pintora. Así que te llamas pintora. Me gustaría... Me aseguraré de no olvidar ese nombre. Y para que tú no te olvides de mí, quiero regalarte este MT. Nitrocarga. Toma. Estoy seguro de que si usas Nitrocarga... Como es debido, en tu siguiente prueba, el Pokémon dominante de la jungla umbría no te dará ningún problema. El poder Z. ¿Ese es el poder que estoy buscando? ¿Acaso podría ser más poderoso que la mega evolución? Y parece que también hay un archipiélago para un uso exclusivo de los Pokémon, el Poké Resort. Alola es sin duda un lugar fascinante. Creo que voy a prolongar mi estancia aquí. Bueno, pintora, hasta a ver. Vale. ¿Hay alguno al que se le va la chota? Bueno, a ver. ¿Dónde puedo capturar Pokémon? Aquí, por ejemplo. O oh, venga, vamos a poner... Mira, aquí se puede sacar fotos. Venga, vamos a sacar fotos. Mm. ¡Ay! ¡Un ratata! <ríe> ¡Qué susto! Me pegó el jodido. Venga, aparece ratata. Aparece. Ratata. Ven. Ven, ratata. Hoputis. Nada, que no quiere venir. Sí. Nada, tiene que ser según entro. Toma, Ya está, no queda otra No creo que vuelva a salir Sí Pss, Con lo que cuesta, ¿eh? Bueno, no pasa nada Bueno, dejamos de sacar fotos y vamos a lo que nos incumbe Al Pokémon de ruta Me da igual, tengo un equipo muy bueno Así que a ver qué sale Un Trumbic La evolución de Pikipek Pues vamos a, a por ella A ver, es tipo volador Normal Uh, vamos a meter a Grecia. Solo espero que no se lo cargue. Me cago en la mar que ya me lo confundió. Me confundió a Grecia. Pues, garra metal. Está confuso, pero uso garra metal. No te cargues al Trumbic. Eso. Soco vos. Ese ataque que tanto me. Mmm, va a joder. Pero venga, vamos a usar ya directamente una. Mierda. <risa> una Super Ball. Uno. Dos mierdero. Super Venga, Super gol otra vez. Bien. Dani al 26. Y vamos a un suscriptor. Venga. Es diferente a uno que, que le he puesto el nombre, pero se llaman ambos Dani. Siguiente. Sí, ponemos nombre, mote. Se llama Dan. Con doble N. Dan. C V Dan C V Enviarlo a la caja y perfecto ya tenemos al Pokémon de ruta y la verdad voy a hacer una cosita voy a una... un momento por favor no. vale vamos a seguir con la aventura mira una entrenadora vamos a pelear contra ella sí hola quiero pelear contigo Estoy viajando para encontrarme a mí misma, pero no hago más que morder el polvo. Pues vas a seguir mordiendo el polvo, mija, porque yo no, te, yo no voy a perder contra ti. Sí. Mochilera Nelly. Tiene un Pokémon y me desafía. Un Eevee. Ya lo podías haber evolucionado en algo, mija. Mira, un Pokémon tipo Ada podría ser buena opción. <risa> Vamos a probar Bomba Polen. ¡Toma! ¡Toma! Voy a, a intentar mejorar, pero paso de seguir enfrentándome a para, para por las derrotas. ¿Eh? No entendí. No te entiendo, mija. Habla mi idioma. A ver. Primero, uh, el menor nivel es el 26. Y la menor vida la tiene Grecia, así que Grecia es la primera. Para aquí no hay nada. No. ¡Uy! Un entrenador. La mejor estrategia para ganar es atacar desde las alturas. No me digas ¿es un combate aéreo. No tengo Pokémon voladores. El entrenador promesa Elías te desafía. Tiene dos Pokémon. Bonsuit. ¡Uy, ¡Oh, qué bonito! Mal. <ríe> Muy mal. Grecia no puede estar ahí. Venga. Vamos a meter a... A Anto. No me hace ni cosquilla, gracias. Y te hago un picoteo. Bon suite. Uh -huh. Un Trumbic El Trumbic es la evolución de Pikipek Vamos a andar con cabeza Eh, sí Grecia, buena idea Garra metal Que no se lo carga Pero lo deja a, poco, a poca vida O sea picoteo Pero tampoco es que me afecte mucho Tampoco tengo vallas Así que Garra metal Chao pescado Vaya parece que no he podido Sacarle mi prove provecho A mi ventajosa posición no Va a ser que no, hijo mío Una hiperpoción Por ahí ya lo mejor hay algo? No Hombre, puedo subir hasta aquí arriba Ahí hay otra <risa> Y por aquí había Una zona de hierba Tiene que haber algún objeto también Deduzco, mira aquí Semilla milagro. Ay, para los Pokémon tipo planta. Está muy bien. Y aquí también tiene que haber algo. Me la juego. ¿No? Bueno. Vamos a pelear contra esa tipa. Vestido ya con, con la ropa de, de montar. Hola. Alola. Te encontré. Vamos a combatir. Vamos a combatir. Venga. Entrenadora promesa Paquita Me desafía con un Pokémon A ver qué Pokémon es Miltank Normal Y yo Grecia ¿Por qué a Grecia, tío? <risa> Venga Grecia, usa Terra Temblor uf, uff Le dedito con la venganza Si no me la cargo en el siguiente turno El ataque puede ser muy, muy, muy, muy fuerte Baja la velocidad. a es un bucle de arena, que nunca lo he hecho. <ríe> Venganza es un ataque de tipo normal. Estoy pensando en meter a... <ríe> meter a la corita. Pero me da que se va... lo que se va a comer va a ser tan duro se la va a cargar. Toma. <ríe> Toma, como es tipo no el ataque es tipo normal y ella es tipo fantasma, no le hizo absolutamente nada. Mira, solo por joder, te voy a hacer un hipnosis. <ríe> que bueno me salió. Venga Y vamos a hacer que alguien más coja un poquito más de De ahora mismo Aquí vamos a sacar a Eliwars Es una mole Se despertó y usó batido Hijo pu, hija puh. ¿Sabes que te digo, Milton, Que te vas a beber esto A ver qué te parece. Te vas a beber un movimiento Z llamado Ráfaga Demoledora. Te va a venir que ni al pelo, niña. Sos... Re muerta está. Re muerta. Gracias, sube al 27. Dice, tendré que aceptar mi derrota humildemente. Sí, humildemente. Madre mía. Bueno, ya mismo se tiene que ir acabando el capítulo. Pero vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Oh! Miércoles. <risa> Investigaciones por aquí, investigaciones por allá. Me dedico a estudiar los Pokémon. Bueno. ¿Querés meter a alguien al primero a Wishiwashi o algo? A mi Rocío. Archen. Ve. Hubiese sido buena idea. Pero Archen es volador roca. Por lo tanto, bucle arena va a ser que no. Terra tampoco. Vamos a hacer una garra metal a ver qué pasa. Toma, <ríe> Shieldon. Venga, sí. Vamos a meter a Rocío. Yo creo que con esto vamos acabando el capítulo. A ver, es roca cero. Así que vamos a, a machacarle su, su debilidad del agua. Poder Z. Hidrobortis Avisal. Oh, cielo. Se quedó con uno de vida por robustez Me cago en la leche Mofa No te preocupes que yo te ataco No te preocupes Vamos a usar finta Yo te ataco, no hay problema Yo te ataco Tú quieres que yo te ataque, yo te ataco, no hay problema Rocío subió al 27 Calobobo Rocío también se está haciendo una de mis mejores Pokémon. He aquí los resultados de mi investigación. Tus Pokémon son extraordinarios. ¿A que sí? ¿A que sí? Y son un amor. <ríe> bueno, vamos directamente a curarnos y yo creo que por aquí ya va terminando el episodio. No. A ver. Bueno, vámonos, vámonos ya directamente a curar a los Pokémon. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta aquí todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós. lo a todos.